Esta mujer está uva uh, bombón. Bom. Esa es la que tienen <risa> que poner, <risa> Señores, la cantante Marta Heredia continúa abriendo camino a su carrera profesional en España y tras anunciar que tuvo el visado para viajar allí y yo aquí quedaba. Entonces, ahora protagoniza <risa> la portada del mes de septiembre la revista española Vogue Magazine. Recientemente, la cantante ha sido noticia tras presumir su nuevo aspecto donde luce mucho más delgada. En las imágenes que no han dejado indiferentes a sus seguidores de redes sociales, el artista se le ve con un aspecto más jovial. Como era de esperarse, la nueva imagen de Heredia provocó diversos comentarios, algunos a favor y otros en contra. Aunque no ha hablado al respecto, los medios en Santiago han señalado, y también algunos de la capital, que la nativa de allá de la ciudad de Santiago se habría habría sido intervenida estéticamente en otras palabras se pasó el bisturí se quitó unas cuantas cositas y ahí Ay, está pero ya ahora eso ya ahora eso se usa ya qué mujer no ha pasado por yo no pero qué, ¿Qué mujer no ha pasado por ahí ahora del medio además ya se ve bien hay que reconocerlo mira qué linda se ve además sí. y para sentirse bien ella y nadie tú lo pagaste no tú los cuarta no, no fue no. ella que lo dio no sufran por los cuartos ajenos de los otros señor ¿Eh? pero me no ya se ve bien para como ella estaba por lo que ya ha pasado ahora ya se ve bien se está reinventando y realmente se ve muy bien el porque ella está saludable ahora fuerte sí está roquita sí porque está yendo al el gimnasio ella yo mira, creo ella, que ella se vela, hizo de, no mira ella bendita. se hizo una reducción de Ven. senos entonces lo, Uh -huh. Se lo levantó, dígalo. Se lo levantó. Se levantó la Pompi también. Ajá, porque ya tenía. Se acuchilló aquí. No, ahí no, porque iba iba allí En la, en la yo cintura. digo, iba gym. Ella, lo que hizo fue para terminar de modificarse, fue reducción, levantamiento de seno y de nalgas. Oye. Pero ya todo eso es de Jim. El resto ha sido del Jim, ya. Sí. Que sea, que, o sea, ¿cómo es la palabra? Eh. Se, ¿no? se, sí, tonificado. Tonificado. Se, se ha tonificado. Se ha tonificado. Se hacen dado una moldeadita, ahí, se dio ahí. una moldeadita. Y el resto, y el resto Usted, se lo hizo en cirugía, según dice eh, Se le da, se le da. No, no, pero sorprendió. O sea, yo, mira, yo la tengo en, en una cuenta personal. <ríe> de un, de un digo, no, no mi cuenta, en una, en una cuenta personal que nadie sabe. Para tengo... criticar a la gente, usted tiene. Usted sea de e, lo ese que, ese que es la cuenta, vaina, fincónito. para ¿Un que... No, no, no. Es no. una cuenta de Facebook, eh, ¿verdad? Para darle diciendo país no, de cosas a la que usted no quiere saber. No, ¿eh? no, no, no. Esa cuenta. Sabes, esa no cuenta esa raro, cuenta ahí. ni para brechar la abuso. Pero sí, yo tengo ahí. <ríe> No, es Facebook, tú sabes. No, entonces, tiene, si porque, porque, sabe, porque el Facebook, <coughs> porque yo tengo un Facebook como, como página de fan, ahí me pueden seguir Daniel Villalona. Entonces, eh, a una llamadita tenemos. Hola, okay. buenas, buenas tardes. Bendiciones. para ustedes tres, Camila, Enje y Villalobo. ¿Qué es lo que le pasa a me uno al dolor de Neto Flo, que se le murió su preguntillo, ¿verdad? Sí, sí, así es. es. Bendiciones a Dios que su familia, déjame bendiciones sobre ese hogar, porque estos son unos caminos que hoy uno, cuando pierde un familiar, uno le duele mucho, porque yo pedí a mi madre hace dos meses y me sentí tan mal, pero me uno al dolor de ellos. Y yo estaba preguntando por ustedes, a que había una conchubas que hay en los procura, ahí. Cerca del estadio, uh -huh. y yo estaba preguntando por ustedes, a ver si lo veía y no vi ninguno de ustedes. <risa> ahí que había muchos camareros, mucha gente ahí. Bendiciones yo para ustedes. Y, y había una policía comunitaria ahí, sí, sí. con Chubasque y la gobernadora. Estaba el senador, estaban todos los funcionarios de ahí, de San Francisco Macorís. Bendiciones yo para ustedes y cuídense mucho. Lo tengo pendiente a ustedes cuatro. Bendiciones. Amén. Gracias, igualmente. Gracias. sí. Nuestro amigo Julio César hablaba de la reunión que se hizo en estos días aquí en la, en la ciudad agropecuaria de, de la nueva policía municipal como parte de mi plan seguro, que es el plan que se sí. ejecuta aquí en San Francisco. Ajá, policías auxiliares. Entonces te decía Camila y Angel que yo tengo en ese Facebook agregado como amigo a Marta Heredia entonces, a mí me sorprendió muchísimo cuando yo vi a Marta Heredia con esa figura y digo, ¡Conchale! ¿Qué fue lo que hizo esta mujer? De verdad, está o sea, bien. se fue muy sorprendido, muy bien, ¿no? ¿sí? Pero lo importante es eso, lo importante es que ella se sienta bien. Eh, no es la no es la primera ni la, ni la última, última, porque sabemos que aquí, por ejemplo, la materialista se pasó por ahí, aunque yo no sé si ella lo ha confirmado, pero ella pasó me por está ahí está y se la mantiene. La materialista, y Carly Menos Nayani y las otras, todas. <risa> todas. Claro, menos Camila, todas. <risa> menos Camila, también <Mero> <risa> No, mi amor. No. No, no, Me no. Falta no, crecer cre mal cre cre cre cre cre cre No, no, hay, hay que hacer un régimen de. ¿Verdad? Para bajar el peso y entonces lo que sobre. Entonces Eso hay. Llegue, y con bonitas comellas. ella. flaquita, claro. <risa> claro, yo te no tengo que ir para también. allá que no y ya. Tiene ahí, ahí te, ahí te manteniendo pero eh, eh, malteredia es un ejemplo también de que si sí se puede si tú quieres cambiar tu imagen se puede claro. Se, claro se puede pero de dos formas si tú no tienes mucho tienes que hacer ejercicio si tú, si tú tienes mucho entonces tiene puede ir a una a, a una cirugía sí. no ni siquiera cogí un préstamo Increíble. <risa> no. Un, oye, te bueno, a un préstamo para tratamiento. O me dan una ¿Pases en cirugía? Pa, que es un préstamo para cirugía. Un préstamo para cirugía. Para la mujeres, la, la, la mujer, es un mundo. He visto amor. mujeres, mira, yo he visto mujeres transformar su cuerpo yendo sí, al gym. Sí, mi amor. Pero hay dos tipos de mujeres. Hay dos tipos de mujeres. Proteína. ¿Quiénes que creen que tú llegas al gym y al ya tú estás Piedra. No, no, Pero eh, ese es no, el contrabajo. Pero hay otras que se desesperan y, no, y lo quieren es rápido. Tiempo. Y dan para meterse en un lío o llegar al chapeo. Y mucha, discipli y y mucha disciplina para pa su cuerpo y también. Eso. Porque no, también y por hay que controlar mucho esto. No, la, y lo hacen la, la después que muchas y de después cosas. ya que están operadas, que se meten allí porque saben que cualquier paso en falso vuelven para atrás. No, y por eso muchas mujeres han fallecido por estar desesperada Sí. Sí, en, en la cirugía estética. Porque por estar desesperada buscan el dinero y entonces van. Con el cirujano plástico. El primero que aparezca. Prim Ajá, que más barato lo le diga, ah, oh, sí, yo te lo hago fácil. O sea, y después no. Y después entonces pasa que ah, que eh, se se, envene se envenena la sangre, que la operación se después le queda. Después la culpa del doctor. Ajá. Se se todo. No, que aquí, aquí siempre, a cada año por lo menos hay un caso o dos aquí. casos. Sí, pero es de que aquí es más barato la cirugía plástica. Sí. He visto mucha gente de Estados Unidos y para acá que vienen. Así es. Sí, sí y ti, aquí se acuchillan. El, turism el turismo a, de cirugía plástica es muy bueno aquí. y otras no llegan. Pero hay que uh -huh. decirle a la gente que hay que visitar a doctores certificados y, y, y de trayectoria, ¿eh? que sean uh -huh. buenos y confiables. Aquí en Macorís claro. tenemos uno que no le voy a dar. Eh, eh, Payola, eh. usted sabe doctor Una no, mujeres Pase que se quieran como son si no vayan para el jean se está inquieta Sí sí todo las eso mujeres, se va cuando estemos viejas todo eso se va mis hijas mujeres, No van. mira te voy a decir algo las mujeres que se imponen el jean a, tem a temprana edad ya cuando entran en cuarentena y en cincuentena, <risa> Oye oye <risa> oye, se, ¿Oye? Se, por lo menos su físico se va, se mantiene no, pero, se mantiene bien No claro he visto mujeres ya mujeres en, en edad que tú le ves el rostro ya de, de su edad avanzada, uh -huh. pero el físico tú solo ve bien. No, pues ¿Sabes qué pasa ahora que están mucho de moda en la cirugía plástica? mucha muchachitos Por lo estereotipos que hay ahora de mujer. Uh -huh. Por ese es que cara solo Ahora sí se está viendo que está como tratando de cambiarlo. Tú ves que en el mismo TikTok suben que tiene que amarte un chimara, que uh -huh. se le ve la pancito, cuando se sientan. Porque hay mujeres que viven tanto de los estereotipos que presentan las redes sociales. Tenemos una llamada. Buenas. Buenas tardes. Buenas. Buenas. Mira, a mí me gustan, me, me gustan las mujeres naturales. O ¿sabes? No me gustan de que esas mujeres así, que, que, que, que se meten tanta vaina, que que hacen, que meten goma. ¿Me entiendes? Sí. Me gustan así. las mujeres así como tú, bonitas, ¿Ay? normales. <risa> ya ustedes saben, les quiere. Gracias, gracias, gracias por la llamada. Gracias por su sintonía. Sigan llamando, es 09725-0505. <risa> claro, es así. No, y lo que te decía. Que hay mujeres, quizás en las redes sociales, tú lo sabes, que lo que vende es esto, como dice la canción de Curazao, la parte de Faruk. Lo que vende es esto. Lamentablemente hay mujeres que todavía se enfocan en eso, en el estereotipo, y llegan a un punto que tú te das cuenta que, como te digo? Depende mucho físicamente de lo que tú le digas, uh -huh. de la largo que tú esperas. Puede ser que yo te he sentado atrás con otra muchacha que sea más llenita que yo, entonces ella está esperando que si Angel va, Angel la salude. Pero tú la ves que si yo me pongo así, ellas se ponen así para que lo, lo, lo, uh -huh. sus imperfecciones, cuando dicen que no son imperfecciones, pero todas las tenemos, pues no se le noten. Y por eso es que pasa que ahora todas esas mujeres se quieren hacer cirugía y parecerse uh -huh. a otra, uh -huh. en vez de ser ella misma, cuando hay otra que quisiera estar. Por eso yo siempre he dicho, yo antes pasé mucho por eso, yo decía, Ay, yo quiero ser como ella. O yo quiero ser como ella. Pero... Ella a veces quiere hacer como yo, dice, ay, pues ya tiene un chimabeto, pero a veces ya quiere un chimabeto que yo tenía. Sí, sí, sí. Y uno nunca va a estar conforme, pero realmente es un cambio que ella ha dado y para bien por todo lo que sabemos que ya ha pasado, todas las situaciones sí. legales, que ya no son nada. Y Ahora, pues una nueva reivindicación de Marta Heredia, una nueva etapa de su vida que ojalá nosotros compartamos con ella y viendo en su crecimiento. Y, y la pregunta del año es: ¿estará soltera Marte Marta <risa> Ey, eh, no ey. Eh, eh, que luego, se han, se han visto. Mira le pueden a ver, pregúntale. Sí, sí. eh, hay que tirar, tirarla, hay hey, a Maiteré. pero tú es la golpe. No, no pero a preguntarle porque ella es famosa. No ella es pública, no. no. En una en un en un pregunta y respuesta en en en Instagram tú le puedes preguntar si está soltera. No, acá es que eh, ella no eh, lo va eh, a decir, así. porque ella dice ni que Atención Maiteredia. Ella dice, "No, es complicado Ay, que bien, ella esté. Te... <ríe>